Un santo, dicen para ahí, como es la frase, eh, un, un santo triste es un triste santo. ¿A quién te lleva? La tristeza, melancolía, ahí abatimiento, abajo, la gente se trata de correr, ya, porque yo estoy tan bien, pero me pongo con esa persona y pum, me en al tiro. Mientras tanto, que con esa otra ya hemos dicho, ya. Yo voy bajoneado, estoy triste, oh, ojalá me encuentre con esa persona, porque con solo mirarla es llena de alegría, llena de esperanza, a pesar de todos los problemas que tiene. Me levanto. Ah, ¿cuántas veces hemos dicho, <ríe> eh, se quieren encontrar contigo? Para sentirse bien y salir adelante, o son de las personas que se corren porque se van a bajonear. ¿Mm? ahí está, si estamos llenos del Señor llenos del Espíritu Santo vamos a irradiarlo porque lo que tiene tu corazón sale en tu rostro, en todo si yo estoy mal estoy enojada, estoy llena de rabia estoy llena de sí mismo, y me pregunta alguien cómo está, bien claro, bien de tu boca pero tu expresión dice lo contrario ya entonces hermanito querido que se demuestre lo que hay en nuestro corazón esta palabra es la que me ayuda a que, a pesar de todo, yo esté en el camino de la alegría esperanzadora del Señor. ¿Y qué nos va a decir hoy día? Hoy día Santiago. ¿Se acuerdan, Santiago? Cuando lo vimos que oh, nos poníamos así, me decían las personas, me llamaban me decían, hermana, este es Santiago, nos dice ta, ta, ta, las cosas. ¿eh? Bueno, veamos qué nos dice hoy día. La alegría en medio de la prueba. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeado de pruebas de todo género. <ríe> Palabra de Dios, ¿sí? No estoy diciendo raro nada. Santiago 12 para que ustedes vayan y lo busquen. Como subtítulo, la alegría en medio de la prueba. Consideren como alegría perfecta, no una alegría cualquiera, perfecta el estar rodeado de diversas pruebas, no de una, de diversas. ¿Qué significa? Que la vida es así. Tu vida y la mía estamos rodeados de diferentes pruebas, de diferentes momentos de dolor, de diferentes problemas, de diferentes desilusiones. Es así la vida. Somos seres humanos que... No todos vamos por el mismo camino y si vamos por el mismo camino también nos vamos desviando. Entonces, ¿a dónde tengo que demostrar que realmente sigo al Señor solo en el Domingo de Resurrección, como lo llamamos otro día, o también lo veo por ahí ¿ah? en, en el jueves Santo, en el Viernes Santo, ¿ah? cuando lo toman preso, cuando lo clavan, cuando le ponen la espina, ahí está en el dolor. Ya, ahí está el Señor que salió y me entiende y tengo que acompañarlo porque yo lo amo y el amar a la persona significa acompañarlo en todos los momentos de su vida y ser agradecido Señor, mira cómo me amas y quieres compartir toda tu vida conmigo, gracias ayúdame a salir adelante como tú saliste por amor a mí, ayúdame a salir también a mí por amor a ti y por amor a tantos hermanos, tantas personas amadas que están por unos caminos que no corresponden. Que este dolor, que este sufrimiento ofrecido contigo para la salvación de los otros. Así como tú diste la vida para que yo me salvara. Y aquí estoy. Gracias, Señor. Así que... Nada de estar ahí, de, de ir a la droga, que me voy aquí y que me enojo y que como es posible, me revelo y me voy. No, con paciencia, gracias Señor, en esa alegría esperanzadora porque esto va a pasar. Estoy acompañándote en tu caminar, difícil, sí, pero para ti nada es imposible, amado Señor.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 Recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón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 ¡Oh!